Hola, en este vídeo vamos a hacer un repaso de cómo consultar las facturas y nuestro consumo en el área cliente de Gana Energía. Para empezar, en la página del área cliente, en nuestro apartado de resumen, veremos el historial de consumos. Aquí tenemos varias opciones. Podemos ver el consumo por precio, en el cual nos muestran eh, lo que hemos gastado según en euros y podremos ver pues esta gráfica de la parte de abajo vemos los euros a la parte de la izquierda y abajo los meses eh, el precio como ha ido fluctuando en esta gráfica lo que hemos ido gastando también tenemos la opción de ver el consumo por kilovatios hora que también tenemos otra gráfica donde vemos a la izquierda los kilovatios hora y en la parte de abajo los meses como ha ido fluctuando también lo que hemos gastado en consumo de kilovatios si quisiéramos ver algo más deberíamos ir también a facturas de luz aquí podremos ver pues bueno, el consumo y las facturas de años anteriores. Vemos también tu consumo de luz, donde nos aparece otra nueva gráfica y eh, por lo mismo vemos los kilovatios hora y vemos a lo largo de los meses la gráfica como va fluctuando. Y por último tenemos en tus facturas, vemos las facturas de meses anteriores y de años anteriores, es decir, desde que tenemos el contrato con ganar energía. Podríamos ir a un año anterior, podríamos bajar y seleccionar cualquiera de las facturas que quisiéramos descargar o ver en nuestro ordenador o móvil. Si quisiéramos ver cualquier factura solamente tendríamos que hacer clic en el botón verde a la derecha de cada una de ellas y podríamos consultarla para lo que quisiéramos y con esto podríamos saber ya pues cómo consultar las facturas y el consumo dentro de nuestro área de cliente de Gana Energía.